Amigos, sean bienvenidos nuevamente a Canal 49. Eh, los saluda Pablo, amigo y servidor de todos ustedes. Qué bueno que andan por acá. Eh, espero que estén contentos. Yo la verdad sí estoy muy contento porque por fin tenemos NFL otra vez. Y la verdad es que ya hacía muchísima falta podernos sentar a ver juegos. Pero sobre todo, ver a los 49, ¿no? Eh, se ganó, se perdió. Miren, yo creo que en pretemporada no se gana ni se pierde, se practica, se entrena Para eso son los, los juegos, y ya se los había comentado yo en el, el, el programa anterior, el podcast anterior eh, El resultado de estos, en este tipo de encuentros, no se los también comentaba en Canal 49 En este tipo de encuentros la verdad es que eh, son lo de menos Porque vemos a muchísima gente nueva No, La verdad estuvimos viendo eh, eh, lo que se esperaba o lo que yo esperaba que era ver a muchos novatos y sobre todo, pues eh, eh, quien más, este ¿cómo se dice? Pues quien más eh, morbo nos causaba, lo más intriga, era el señor Trey Lance, ¿no? Por fin lo, lo vimos debutar después de que, pues obviamente, inició Jimmy Garoppolo el juego, eh, ¿no? Que se fue 3 de 3 con 26 yardas, creo por ahí. Eh, y pues bueno, nada más para empezarse a soltar, ¿no? Eh, con eso estamos viendo claramente que el coreback titular en la semana 1... Seguirá Jimmy Garopolo. Eh, nos guste, les guste, no nos guste o, o no les guste. Garoppolo será nuestro coreback titular. ¿Por qué? Porque pues bueno, ya pudimos ver a Trey Lance en acción, ¿no? Tomar las riendas de, de, de la ofensiva gambusina. Y pues bueno, ¿no? Ese es su segundo pase, eso es una bomba de, de... Yo creo que de puro brazo fueron... Yo le medí, fueron como 40 yardas más las que fueron diagonal, ¿no? En esta jugada de play action lo cruza del otro lado. A Trey Sherfield, ¿no? Que también un, un, una grata revelación está haciendo este chavo. Pero bueno, este pase, si le contamos las diagonales, yo creo que fueron como 60 yardas de puro brazo de Lance. Completo con Sherfield y se escapa para un touchdown de 80 yardas. Y la verdad es que yo creo que nadie eh, eh, nos esperábamos algo así. Eh, la verdad es que yo creo que todos nos emocionamos muchísimo de ver esto. No un destello así de, de, de fuerte del señor Trey Lance. Pues este... Pues sí, ¿no? Nos dejó como con la boca abierta. Yo estaba viendo el juego con mi novia y los dos pues brincamos como, como si fuera no sé qué, ¿no? O sea, de hecho ella, yo andaba en otra cosa en ese momento. Me dice, ven y luego la anotación y bueno, este, pues fue mucha emoción. Pero después de esta explosión de, de, de, de, pues de, no sé, de adrenalina, pues ya se vino todo a sentar y poco a poco nos empezó a mostrar el señor Raylands por qué todavía no está listo. ¿Y por qué? Ya hemos hablado tanto de que va a ser un proceso, no sé qué tan largo, pero sí va a ser un proceso que vamos a tener que estar viendo a detalle, con cuidado, y poco a poco la evolución del señor Trey Lance. Nos deja claro que tiene potencial, nos deja claro que tiene herramientas con las cuales pueda, pues, progresar, ¿no? Pueda crecer en la NFL. Por ahí fue muy criticado, ¿no? Estaba viendo yo algunas cosas en redes sociales, por ahí fue muy criticado el hecho de que de que Shanahan no lo soltó, en, en el sentido de que no lo dejó correr, ¿no? Lo amarró, eh, lo cual pues creo que pues, a todos nos gustaría ver también eh, el daño que puede hacer con las piernas, pero a mí me parece, a mí Pablo, me parece una, una, una medida inteligente, sobre todo en estos juegos de pretemporada, amarrarlo así para que empiece a jugar en la bolsa, para que lo enseñe a jugar en la bolsa. Esto no quiere decir que lo quiera hacer un coreback de bolsa, porque sus habilidades naturales de lance. Pues obviamente son, son correr ¿no? Y lo veíamos en North Dakota State Pero ni siquiera eh, lanzó Shanahan Jugadas eh, diseñadas para que corriera Porque creo que quiere empezarlo A, a, a, a hacer aprender a jugar en la bolsa Y esto es muy bueno, ¿por qué? Porque miren, un quarterback movible Que no aprende a jugar en, en la bolsa en Su carrera, en su tiempo en la NFL Pues es muy corto Porque cuando dependen completamente de las piernas Pues ya estás, llega un momento en que se acaban y si no aprenden a jugar en la bolsa, pues sus carreras son, son prácticamente muy fugaces, ¿no? Entonces creo que el, el ejemplo más claro que tengo, y no es porque me gusta estar hablando de los Seahawks, ¿no? La verdad es que bueno, sabemos que, que no son muy de nuestro agrado, pero Russell Wilson es un coreback que ha aprendido a jugar en la bolsa y que usa las piernas como un recurso de todos estos morenazos, ¿no?, que ha habido y que hay en la NFL. Eh, Wilson sí ha sabido y ha aprendido a jugar en la bolsa Y eso le ha hecho una carrera más longeva Que el promedio de corebacks eh, movibles que ha habido en la NFL ¿no? Salvo Steve Young también no, Que obviamente no era, no era de color Pero es la tendencia, no. jugadores de color Jugadores que corren mucho Me parece bien, a mí me pareció bien que hiciera esto, esto Shanahan Para también que Lance se dé cuenta De eh, hasta dónde está su techo ahorita jugando en la bolsa A su favor de Lance diré que bueno Jugar con una línea ofensiva sin ningún liniero titular más que McClinchy... Este, pues tampoco era... Y Bronskill, ¿no? Que bueno, supongo yo que Bronskill va a ser... Ya bueno, ya está más que claro que Bronskill va a ser el, el titular... Y ahorita hablamos de eso... Pero jugar con una línea de segundo equipo tan, tan, tan... Eh, mediocre como se dio la de los 49... Pues tampoco eh, auguraba mucho, ¿no? Esa línea permitió cinco capturas... Cuatro a Lance, ¿no? Cuatro eh, Lance con cuatro capturas... Pero pues no había mucho que hacer y me parece inteligente que aprenda a comerse el balón Antes de cometer errores y antes de cometer pifias Estuve viendo los juegos también de los otros corebacks, ¿no? Que también debutaron Justin Fields, Mac Jones, eh, Trevor Lawrence y, y la verdad es que Lawrence pues una actuación va, eh, flojita también, ¿no? Por ahí tampoco puedo hacer mucho Sabemos que tiene un mal equipo eh, Pero pues tampoco hizo grandes cosas o sea, de Trevor Lawrence Justin Fields brilló, brilló además en la segunda mitad La primera mitad básicamente estuvo errando pases también Estuvo equivocándose mucho Cuando empieza a utilizar las piernas es cuando se empieza a convertir en un arma Y yo sé que como espectáculo es lo que queremos ver Pero yo no sé si, si Fields a futuro eh, Usando siempre el recurso de las piernas para escaparse tipo Lamar Jackson Le vaya a resultar No, porque ya la liga empieza a aprender a cómo controlar este tipo de corebacks Es complicado, es difícil de repente sí pueden hacer cosas muy, muy dañinas pero si no aprenden a jugar en la bolsa va, va a ser complicado. Pero Fields brilla en su debut en de la pretemporada. Tampoco, y es que esto, esto es así, eh, como que hay que tenerlo bien claro, ¿no? El, el que un coreback o un jugador X brille en, en pretemporada... En un juego, sobre todo, pues no quiere decir que vaya a tener ya por eso una gran carrera o que ya sea un diamante en bruto. Y si otro jugador tiene una mala actuación en pretemporada, tampoco quiere decir que ya es un, un fracaso y es un fraude y es un boss, ¿no? O sea, tenemos que tomar eh, las cosas con la medida eh, correcta y creo que hay que ser pacientes en el, en el desarrollo de todos estos. Mac Jones me gusta. A mí, en lo personal, el que más me gustó en su debut fue Mac Jones. Obviamente, eh, jugando... Eh, estaba viendo también las highlights del de Tampa contra... ¿Contra quién fue? Contra eh, Bengalíes y pues obviamente el sistema de, de, de, de Brady y del otro coreback que entró, creo que estuvo, este, Blaine Gabbert, no sé quién fue. Pues, son pases cortos, cortos, cortos, ¿no? Como juega Brady y obviamente el sistema del monje en, en, en Inglaterra pues es ese, ¿no? Y Mac Jones estuvo tirando pases cortitos, pases cortitos, zonas medias y se quitó de broncas, ¿no? Ningún, por hoy Un par de pases largos que se le quedaron a un centímetro a los receptores, pero Mac Jones se ve bien. Se dio sólido, ¿no? Obviamente este. También una ventaja que tuvieron estos callbacks, pues es que jugaron desde el inicio, ¿no? Tuvieron muchísimo más tiempo para irse asentando, jugaron con equipos un poco titulares. Y por eso Fields brilla en la segunda mitad porque se va asentando y va haciendo cosas, ¿no? Porque estos equipos pues los van a meter desde la semana 1 y ya los tienen que foguear. En nuestro caso no hay tanta urgencia, no hay tanta sentido de, de, de ya o de, de, de pánico porque queremos que, que Lance, ¿no? Hay que irlo llevando poco a poco. Si sí, sí noté por ahí de repente eh, molestia en la cara de, de, de Shanahan, ¿no? algunas cosas creo que no le gustaron tanto de lo que estuvo viendo de Lance. Pero pues se entiende que, que eh, primer juego de ¿eh? su vida y ya metió un, un pase de esos, ya metió una genialidad de esas. Eh, es, es una señal de que algo puede haber ahí. Hay que saberlo ir llevando y desarrollando. Cuando Shanahan ya le dé chance de usar sus piernas. Pues va a ser una amenaza muy fuerte Lance, pero ahorita primero hay que enseñarlo a lanzar. Ya sabemos que sabe correr, ya sabemos que puede correr y ya sabemos que puede hacer daño con las piernas. Hay que hacer y hay que lograr que haga daño con el brazo y eso es algo que todavía tiene que trabajar y seguir puliendo porque tiró unos pases buenos, algunos se los tiraron, pero uh, uh, tiró dos o tres pedradas por ahí que, que tiene que seguir eh, trabajando mucho Lance, ¿no? Además del sistema y bla, bla, bla. Pero en términos generales... Me parece que la actuación de Lance es... Para ser pretemporada, ser su debut... Tal vez no buena, pero aceptable... No, no comete errores... Eh, Tira un pase de anotación... Ya algunos se los tiran, tiene errores... Lógicos... No corre y eso me gustó... A mí, no, a mí me gustó que no... tuviera Que, que no recurriera a la... A la... ¿Cómo dicen? ¿Cómo dice? A la vieja confiable... ¿no? no hay nada, pues me echo a correr... Y entonces ya todos me aplauden... Me parece que Lance obedece a Shanahan, le hace caso a Shanahan en pro de su desarrollo. Eh, otro, otro que también pues, vimos pudimos ver un poco fue a Trey Sermon, ¿no? este corredor, que la verdad no mostró mucho, ¿no? por ahí creo que terminó promediando 2.9 yardas por acarreo, llevó el balón como unas 5 veces, eh, no hizo mucho, la verdad es que no me gustó mucho, por ahí en una, también salió lesionado, entonces, híjole, no, no sé, yo esperaba más de Trey Sermon y al menos en este juego no vi mucho, vamos a ver cómo, cómo se sigue dando, esperemos que no sea de cristal, no que todos nuestros corredores son como de cristalito eh, y, y en, en ese sentido Galman tampoco, brilla mucho en ¿no? este corredor que viene de los gigantes no hizo mucho tampoco, yo no le vi grandes cosas por ahí este, par de acarreos más o menos, pero no eh, eh, quien sí me, me gusta, a pesar de que un pase un, una corrida por ahí, que bueno, también fue un manotazo metido en el momento, justo fue ya Michael Hasty, este, este bajito corredor que yo desde el año pasado le, les decía, si han visto mis programas desde la temporada pasada, a mí me gusta, ya Michael Hasty, creo que le da otro tipo de dinámica a la ofensiva. Todos nuestros corredores son muy lineales, ¿no? Monster Wilson, eh, sobre todo ellos que son los titulares, o eran los titulares el año pasado, son muy lineales, ¿no? Encuentran el hueco y lo explotan y aceleran y a, a ver quién los alcanza. Pero ya Michael Hasty tiene, tiene otro punto de gravedad es, al ser más bajito. Y este modo, por eso lo dicen el, el mini modo bestia. Porque tiene esta, esta facultad de cambiar de dirección, de cambiar de una dirección a la otra. Tiene paciencia y explota los huecos. No tiene la fortaleza ni la aceleración de Mustard ni, ni de Wilson, pero tiene otro punto a su favor, que es eh, esta elusividad con la que gana Yardas y, y termina premiando su actuación con un touchdown. Me parece que la actuación de, de, de, He de Heisty es sobresaliente. Tuvo algunas escapadas muy buenas, supo encontrar bien los huecos y creo que Heisty podría lograr el 53 final. Y a mí me gustaría incluso que se quedara en el equipo titular, ni siquiera en de, de, de, de, de, de, de, de, la escuadra de prácticas. Creo que se merece una oportunidad. Y también creo que es, es un jugador el año pasado, un par de jugadas ahí de, de, de pases pantalla, es muy, muy explosivo teniendo el balón en las manos en pases pantalla entonces, Hasty apunta para poder ser tal vez el, coreba, el, el corredor número 3 o 4 dentro de la escuadra titular, no sé cuántos, cuántos corredores vaya a quedar San Francisco por lo regular siempre son cuatro 4 eh, mínimo 3, pero ojalá, ojalá Hasty siga brillando y se le pueda dar una oportunidad, le da otra insisto, otra dinámica a la ofensiva de los Niners eh, la línea ofensiva, pues bueno mmm, Repito, no vimos a ningún titular, ¿no? El único fue McClinchy, hizo un trabajo más o menos decente, a todos los demás se los llevaron varias veces, ¿no? Sobre todo Aaron Banks que me decepciona, yo, eh, ustedes lo saben, yo había estado pidiendo desde el año pasado, o desde hace ya como cuatro años, había estado pidiendo ya un guardia derecho, un guardia derecho, un guardia derecho. Y entra Aaron Banks y además de que permite, en, en, no sé cuántos snaps, 18, permitió cuatro apresuramientos al quarterback Y luego sale lesionado y queda fuera dos a tres semanas, lo cual nos está hablando de que, de, que, de que el señor Aaron Banks ni siquiera va a estar en el inicio de la temporada. Y eso obviamente va a complicar muchísimo más su debut. Entonces pues ya tenemos a Bronskill, que seguramente será quien inicia al lado de McClinchy como guardia derecho la temporada. Aaron Banks me decepciona en su, en su, en su debut ¿no? y, y, y más allá de su actuación que se lesionó. Y eso es de lo que queremos eh, escapar ya esta temporada de las lesiones y empieza mal el señor eh, Aaron Banks. Eh, receptores, híjole, eh, por ahí creo que eh, Ayub tiró un pase ¿no? de Lance, eh, no jugaron los titulares. Pero este, Trent Sherfield me, me, me, me gusta, me gustó lo que hizo en ese pase. no. Ha tenido buena eh, química con Garoppolo y con Lance en los, en los, en los eh, training camps. No sé si vaya a lograr estar en la escuadra titular, pero al menos creo que sí se está ganando el lugar en la escuadra de prácticas. Y me parece que, que sí ya estamos viendo tal vez el adiós de Jalen Hurt, que ni siquiera eh, aparece en el campo. Yo no sé si le van a dar otra oportunidad. Yo tenía muchas esperanzas en Hort. Pero parece que no queda y no queda. Y si no va a quedar, Sherfield está brillando. Y me parece que puede tener la oportunidad. Eh, y, y, y estar por ahí atrás de Sanu peleándole un tercer spot mientras va avanzando la temporada. Trent Sherfield bien. Richie James tira uno de las manos. Que es otro de los que yo he seguido esperando de Richie James. Y vuelve a cometer un error. Y por ahí aguas, ¿no? Porque este. Pues está regresando patadas. Pero este muchacho. Simba Webster se vio muy bien regresando patadas ¿no? Este yo no sé ni de dónde salió Voy a ponerme a investigar más de él Porque no lo tenía yo ni en mi, ni en mi, ni en mi radar Supongo que es un agente libre no drafteado Pero este Webster hizo unas, muy, unas buenas jugadas A por ahí una in round también que le dieron Y bueno, podríamos también estar viendo ahí un talento De esos que, que, que pues uno nunca sabe de dónde salen Pero salen Ojalá este muchacho aporte Río Crackraft. no se vio muy muy sólido, eh, alas cerradas, Warner por ahí se llevó un pase desde la yarda, cuando salimos de la yarda 1 y ahí aplasta a uno a un defensivo por ahí, bien. Eh, Josh Hawking de, de fullback, más o menos, ¿no? Lance también le puso por ahí un pase que si se lo ha puesto mejor tal vez ganaba más yardas, no le dio mucho espacio para correr. En general la ofensiva, pues vimos un poco de lo que podía hacer. Josh Rosen, híjole, iba bien, me estaba gustando hasta que tiró esa intercepción. Tenía solito en el centro a Hasty y la voló horrible y fue una intercepción horrible de, del señor Rosen. Y de ahí empieza a agarrar algunos pases, entonces vamos a ver, ¿no? Primer juego, repito, no podemos todavía ya crucificar a nadie y aparte es pretemporada, ¿no? Pero bueno, vamos viendo cosillas. En general la ofensiva decente, bien, me gustó la actuación en general. Se pudo hacer más, pero bueno, aquí lo que se está probando es jugadores, se están probando jugadas... Están probando cosas, entonces eh, les digo, el, el resultado es, es lo de menos. No me gusta perder con los jefes, de hecho no me gusta que perdamos contra nadie. Nos quedaron a ver la revanchita, pero eso es lo de menos. Se practicó y a la ofensiva eso es lo que yo alcancé a ver. Eh, a la defensa, pues tampoco vimos a, a nadie importante, ¿no? Ni Kinlow, ni Gosa ni Armstead, ni Ebuka, ni Ford. O sea, básicamente ninguno de los frontales titulares jugaron. Berret se ve Bien. Eh, ¿Quién más? Eh, hay otro, se me va el nombre. Un par de frontales se vieron bien, metieron bastante presión, hubo varias capturas a, a los corebacks de Kansas. ¿no? Este, eh, en el perímetro me gustó el modelo de Neuer, independientemente de la intercepción, que pues bueno es, una, es un, de rebote, le caen las manos, pero al menos ya intercepta, eso le va dando en seguridad y le suma bonos para el roster... ...pero constantemente estuvo haciendo buenas, buenas coberturas de moodle Lenoir ...y creo que podría, podríamos ante la necesidad de perímetro... ...estar viendo un, un esquinero que podría seguirnos mostrando cosas... ...en lo que resta de la pretemporada, ¿no? Sabemos que no van a ser titular ninguno de estos... ...todavía tenemos a Mosley y a Berrett, ...pero podrían estar empujando porque el próximo año vamos a tener ahí... Eh, un, ...un tema con el perímetro, ¿no? Que ya hemos hablado de eso pero el universe se bien, y quien, el que más me gusta de todo el juego, y quien se llevó todo mi, toda mi atención, porque además yo ya lo estaba esperando, y yo, yo ya le había visto, creo que varios ya le habíamos visto todo el potencial que tiene, Talano fangar que se vio todo un todo no apareciendo en todos lados, descifrando las, las jugadas con una velocidad, y un instinto que difícilmente se ve, no, obviamente, Digo, se compara con, con Troy Polamalu por el estilo de juego y porque es su mentor. Está años luz todavía de Polamalu, pero me parece que va en esa dirección y lo que empecé a ver yo de, de Ufanga este, este sábado fue algo que me emocionó mucho porque podría estar, podríamos estar hablando del sustituto de... Podríamos estar ya no preocupándonos tanto por la ausencia de Jacuís Tart eh, eh, a pesar de que trajeron a Jaja Clinton Dix que tampoco jugó. No, entonces Ufanga podría ser la respuesta junto con Jimmy Ward en la zona profunda Vamos a ver O oh, más adelante en cuestión económica Si se libera Jimmy Ward se ahorra mucho dinero San Francisco Y si Ufanga se queda ahí nos va a salir barato dos o tres añitos más Entonces eh, excelentes noticias con Ufanga que para mí fue el jugador Para mí el jugador del partido de los Niners me gustó mucho lo que vi Ufanga este, Pero bueno los linebackers tampoco jugaron los titulares, por ahí estuvo Griffith, eh, se vio bien, Hillard también creo que tuvo unos snaps, también se vio bien, pero bueno, sabemos que ahí son inamovibles, no, Warner y, y Greenlow, y, y ahorita se firmó San Francisco a Mikael Hendricks, no, que estuvo en Seattle, vamos a ver, dicen que es muy versátil, yo la verdad no, no, no, les mentiría si les digo que sí sé cómo juega, lo he visto muy poco, pero vamos a ver si, si, si ayuda a la versatilidad del cuerpo de linebackers, este, ¿qué más?, Austin Watkins, un novato Austin Watkins, novato también que llegó Es sobrino de Sammy Watkins se Lesiona, se rompe el pie Y queda fuera de 6 a 7 semanas Y son pésimas noticias para él Porque en busca de un lugar En, en el cuerpo de receptores Pues ya, la, la cosa se le complica demasiado Tal vez logre escuadra de prácticas Y son buena onda con él Pero una lesión que lo deje fuera Tanto tiempo, prácticamente va a pasar Lo de Joan Jennings del año pasado Creo que este año no vamos a ver nada del señor Watkins, pero de Johan Jennings sí. Y vimos hay un par de recepciones, no uh, se dejaba ir, lo que nos mostraban en el colegial con los cuervos, cuernos largos. Entonces creo que Johan Jennings también podría ser alguien que esté peleando ahí por un spot en, en, en, en, en el cuerpo receptor de San Francisco. Que miren, yo de repente estaba viendo y creo que que, que el equipo en general tenemos un plantelazo titular. Pero las rotaciones, ahí es donde está el problema. La línea ofensiva de, de, de San Francisco, la que se vio de segundo equipo, se vio muy mal. Receptores solamente tenemos a, a, a Diego Samuel y a Brandon Ayuk seguros. Y ahí atrás no sabemos si Sanu, no sabemos si sherfield si no sabemos si Jennings. Todavía hay una gran interrogante ahí. La cerrada es George Kittle, pero detrás de él ni Warner, ni Hockett, ni los otros realmente pueden hacerlo. Ni Duisney pueden hacerlo de Kittle. Eh, Garopolo, pues es, es, es lo que hay como coreback. Y Lance todavía está muy verde para tomar las riendas si llegara a pasar algo que yo toco madera para que no pasen. Eh, pero así las cosas con, eh, con, con, la, con la titularidad de la ofensiva, la defensiva igual. Los frontales vamos a ver ya cuando se empiezan a mostrar... Por ahí podría ser que se haya rotación Está DJ Jones, está Berrett Está otro, les digo, un 77 No recuerdo su nombre Podría ser que haya un poquito de profundidad en la línea defensiva No la que quisiéramos, pero podría ser que la haya Esquineros están, están Tenemos a Berrett y, y Mosley, pues también es lo que hay Y atrás, salvo que los novatos Brillen, no tenemos mucha profundidad Backers, eh, Warner Y, y Grillo hace salsa Zahir por ahí anda Kendricks que llega, el novato Hillard, podría ser que haya un poco de rotación también, que va a ser difícil ver descansar mucho a Warner y a Greenlow durante la temporada. Y, y en la zona profunda, pues ante la ausencia de Trump, se van a pelear ahí Ward, está seguro. Ufanga creo que es el que va a pelear fuerte por estar ahí. Vamos a ver si Jaja Clinton Dix eh, pues, dice lo contrario. Pero bueno, en general creo que el equipo titular está fuerte, pero no tenemos suplentes en muchas posiciones. Y yo espero que en estos siguientes dos juegos de pretemporada podamos ver un poquito más de, de, otros, de otros elementos, eh, dar el paso hacia adelante para ver si podemos contar con más profundidad eh, rumbo allá al kickoff inicial el, en septiembre próximo, ¿no? Eh, ¿Qué más? Pues creo que es todo. Creo que es de lo que, de lo que se trató este sábado. Creo que es lo que yo vi, lo que yo alcancé a, a, a percibir. Eh, me parece que de Michael Ryan sí muestra un, poco más de, un poquito más de agresividad, aunque se parece que sigue, me pareció que sigue la línea de, de Sale, no se sale mucho de, de, de, de lo que dejó Robert Sale a la, a la defensiva, entonces pues prácticamente estamos bien. La defensiva me gustó, en general se pierde, pero me gustaron al menos algunos destellos que vi de, de, de, de, de la escuadra defensiva en diferentes novatos, ¿no? Pero bueno, eso es el resumen aquí en Canal Guardiana del podcast de lo, que, de lo que fue este, de lo que yo vi en este primer juego, en el debut de Trey Lance. Díganme ustedes ahí en la caja de comentarios qué vieron, eh, cómo vieron ustedes a los diferentes jugadores, quién les gustó, quién no les gustó, qué, qué, qué, qué les pareció eh, pues obviamente el debut de Trey Lance y, y, y todo lo que hayan visto. Compartanme sus, sus, sus pensamientos. Eh, y pues bueno, ya saben que este podcast lo pueden escuchar en iBox y en Spotify en la descripción les dejo el, el, los links para que lo puedan escuchar si no lo pueden ver eh, ya saben que ya eh, pueden unirse ser miembros, ya estarán apareciendo los agradecimientos en todos mis videos a los que se están volviendo miembros del canal, eh, ya saben que va a haber eh, sorpresas y regalos próximos vamos a empezar a hacer algunas cosas ya eh, próximamente haremos las dinámicas para los regalos por los 5000 suscriptores y síganse suscribiendo al canal, por cierto eh, vamos, vamos avanzando Este canal dedicado a los poderosos San Francisco 49ers eh, Activen la campanita de notificaciones para que YouTube Les avise cuando subo mis nuevos videos Síganme en las redes sociales como canal49oficial En Facebook, Twitter e Instagram Y próximamente Twitch De hecho, ya esta semana eh, tengo el Madden 22 ¿no? El sábado pasado hice la simulación Bajé un roster actualizado eh, ¿no? Por ahí, ahí Algunos de ustedes me dijeron cómo Y pude, pude jugar con los novatos este, y, y estuvo chido, digo diseñado por gente de la comunidad Pero al final estuvo bien Pero ya esta semana eh, llega el, el Madden 22 Y ya les avisaré en las redes sociales O les avisaré aquí en la, en la, en la, en la sección de comunidad Pero a lo mejor ya debuto el, el canal de Twitch Para hacer algunas eh, transmisiones en vivo Jugando el Madden 22 A ver cómo lo ven, a ver cómo lo vamos y, y, y echar unos jueguillos ahí a ver qué tal, qué tal nos va este, Ya les avisaré en, en, en teoría el miércoles ya debe de estar en mis manos Bueno, lo compré digital Este Y si no es entre el miércoles o jueves eh, O viernes, se haré unas transmisiones en Twitch Con el Madden22 para que lo podamos ver y disfrutar todos eh, Pues es todo por el momento señores Les mando un gran abrazote a todos Cuídense mucho, mucha buena vibra Ya lo saben Go Niners!